Muy buenas amigos y amigas, bienvenidos a Toxic Game Channel nuevamente, quiero decir una cosa antes de empezar el vídeo, es que, bueno, pues me ha llegado una carta de, de Youtube al hilo de el, direct, el último directo, en la zuzodicha carta, eh, Youtube me invita a mejorar mi canal gracias al número de visualizaciones que está teniendo durante estos no sé cuántos trimestres dijo gracias muchas gracias muchas gracias a todos esos haters que traen a gente que algunos eh, pues se suscriben para sismorrear otros porque porque sí porque puede que les gusten los habrá también y luego estarán a aquellos que son haters que están ahí que siempre están al acecho en fin con sus cuentas cruz con... bueno pues nada darles un fuerte abrazo un, fuerte, un beso un fuerte abrazo a todos ellos porque hacéis que el canal esté creciendo si es que más tontos y, y no nacéis tenemos que hablar de Ubisoft porque ya esto ya es ya eh, un robo a mano armada os voy a decir los juegos que van a desaparecer el 1 de septiembre además podéis fiar de la noticia puesto que viene de 3d de 3d juegos año 2070 de pc pierde su modo multijugador y sus funciones en líneas el online que incluía partidas cooperativas y competitivas y la creación de un mundo online en el que la comunidad puede votar qué ocurrirá en el universo de este juego Assassin's Creed 2 PC PlayStation 3 eh, el online y sus opciones en línea dejarán de estar disponibles sigamos eh, que esto esto trae tema eh. he visto de hecho un título que me ha hecho decir Hostia, hostia. Ahora, ahora quedaos hasta el final. Assassin's Creed la hermandad. PC, PlayStation 3, Xbox 13Z. En el Assassin's Creed 3 no funcionará ni el multijugador ni sus funcionalidades en línea. Y tampoco los DLCs podrán usarse. En el Assassin's Creed La Hermandad, para PC, Playstation 3 y 360, las opciones multijugador y los DLCs dejarán de estar operativos en unos meses, el 1 de septiembre. Assassin's Creed Liberation, HD, PC, las funciones en línea y sus DLC ya no estarán disponibles. Assassin's Creed Revelation, Playstation 3, Xbox 360, el multijugador de, eh, de esta entrega, desaparecerá. Sus mods online eran muy parecidos al típico juego del gato y el ratón. Se añadía además la posibilidad de personalizar a nuestro personaje y crear nuestro clan. Pues, fuera. Adiós. Driver San Francisco. Juego al que no le han dado... Eh, la posibilidad de defenderse contra el GTA está prácticamente muerto y ya bastante con que han hecho algún que otro juego así intentando, intentando pero bueno no, no despega, o tenéis la misma maldad que eh, para que sea disfrutable o pues si no eso de conducir pues no ahora viene, agarraos, agarraos, Far Cry 3 ¿os acordáis de la misión de que vas con un lanzallamas quemándole los cultivos de droga a los narcos? y se escuchaba escribir todo eso mientras estabas quemando ahí con el lanzallama y wow, era una pasada de juego. Vais a quitar el Far Cry 3. Más concretamente los DLCs y las funciones en línea y su multijugador desaparecerán. Dejad en la caja de comentarios lo que opináis de, de lo que ha hecho Ubisoft, de lo que está haciendo Ubisoft también, para que engañarnos, y dejadlo en la caja de comentarios. Por cierto, dadle un like, suscribiros en fin, ya sabéis. Ghost Recon, Future Soldier, que salió en Playstation 3 y en Xbox 360, pues las funciones online desaparecerán y el online se irán para no volver. Para jugar la campaña en solitario, deberás configurar tu consola en modo fuera de línea. Perfecto. Venga, otra cosa, mariposa. Eh, Príncipe de Persia, las arenas olvidadizas PC, tanto el multijugador como su DLC y sus funciones en línea dejarán de estar disponibles. Rayman, Legends de la Wii U, Playstation 3 y Xbox 360, sus funciones en línea desaparecen. Hidden Hunter 5, otro juego bastante conocido por cierto, en PC se perderán los DLCs y las funciones en línea dejarán de estar habilitadas, el online está centrado en las habituales partidas de hasta 8 jugadores pudiendo cooperar hasta superar las misiones de manada de lobos, luego está Space Junkies, que está para PC y para las gafas virtual de, de Playstation, el juego dejará de estar disponible ya que se trata de un título enfocado en el multijugador, luego tenemos Splinter Cell Blacklist, que está en PC, en PlayStation 3, en Xbox 360... En el, vamos, en todos lados. Dejará de utilizar tanto el multijugador como sus competencias en línea. Y ahora viene el Zombie. Otro juego que tengo. Pues este título le, le dirá adiós a sus funciones en línea. Que son dejar mensajes a la, en la campaña con el sprite para que los compañeros la puedan ver, con esa fecha límite del 1 de septiembre, uh, los de 13 de juegos dicen que han elaborado una lista con 6 juegos que deberías de probar antes de que pierdan eh, sus funciones online, si no entiendo mal aquí nos ponen los juegos, sería Assassin's Creed 2 La Hermandad. Recordemos con Assassin's eh, Assassin Creed 1 eh, y 2 y 3, que están todos unidos en un, solo, en un solo juego, como en plan trilogía, y ese sí, que, ese sí que funcionará, ese, pero no los juegos en separado, Far Cry 3, Hombre, evidentemente en este título había tres grandes modos principales, un modo donde 8 contra 8 se enfrentaba para la consecución de diversos objetivos, un gran editor de mapas para que los diseños se puedan compartir en la comunidad y un cooperativo excelso diseñado para cuatro jugadores que hacía que la experiencia de Far Cry 3 fuera todavía mayor. Gracias Ubisoft. Luego te dice Splinter Cell, por supuesto Blacklist, eh, Driver San Francisco, bueno, sí. El eh, Ghost Recon por supuesto, el Ghost Record. Eh, además son grandes juegos. No son juegos ahí, eh, no, no, no. no. Ah, bueno, Assassin's Creed 3, eh, pues estos son los juegos que, que, digamos, que tenéis que fijaros. Luego, por por, por fortuna estoy yo aquí el vengador tófico para que si en el caso de que encontráis algo eh, eh, queréis buscar algo sobre el Stray eh, no os vayáis a confundir una cosa es Stray Kids que es un grupo eh, musical bastante conocido mundialmente y otro es el videojuego del gato ese videojuego, que por cierto, no tiene una. para mí, no es que sea un GOTI, como he bromeado en el Twitter. En, tuite, en, tuite, en un Twitter he puesto GOTI Bueno, GOTI no. Eh, pero of War tampoco. O oh, sí pero es que, bueno, no saberlo. Eh si me lo vais a comparar con el de ring el de ring pero no pero, pero vamos sin duda porque el de ring te ofrece verdaderos desafíos en las luchas enemigos completamente diferentes o sea, un juego muy lleno muy vivo y luego lo otro es juego de tienes que ir por aquí, no hay, no es realmente un mundo abierto, en fin, pero bueno, la prensa comprada, como aquellos youtubers que, que, que ya están de capa caída, que se dejan comprar por piperos, y piperas, pues igual, están de capa caída y entonces ya, pues, pues bueno, bueno, que sepáis eso que hay un grupo que se llama strike Kids que no tiene nada que ver con el juego, ¿vale? Y no creo que haya nada más, así que eh, hay alguna noticia más. Seguimos, por lo visto, con el tema del Stray. Eh, aquí viene el grupo Stray Kids, eh, su, que es mundialmente conocido, ¿no? Es una cosa de aquí tenemos por ejemplo el strike Argenti argentina eh, y luego tenemos el videojuego de repente eh, luego nos sale el videojuego otra vez y ahora nos sale a kratos cogiendo al gato bueno pues nada amigos, esto es lo que hay, advertencia sobre la guerra mundial digital, guerra mundial digital, no nos están engañando, va a ser esta va a hacer esta la tónica en el mundo de los videojuegos eh, digitales, eh, vendernoslo vendernoslo por unos cuantos años tenemos que estar a expensas de que ustedes digáis este juego lo vamos a quitar este ¿No? es así hombre porque entonces estamos teniendo un grave problema con Ubisoft ciertamente yo ya lo he dicho a mí Ubisoft con lo que ha hecho, ya tiene que sudar, llorar lágrimas de sangre y hacerme el mejor juego del mundo para que yo siquiera pueda ponga dinero en digital o en el juego físico para que ponga dinero en ellos, porque. Porque claro, dice, no, para eso, está el digital, para eso está el físico. Algunos tontolabas siempre vienen con, el, con, ese, con ese estúpido mantra. Que le dices tú, bueno, ¿y de qué te sirve el, el físico? Si al final lo único que tienes es un launcher. Que no te sirve de nada porque te tienes que conectar a internet. Y ya no tienes disponible esas cosas. No se te va a actualizar el juego. no El juego ha... Ah, muerto por lo tanto y si no me devuelven el dinero de los juegos que hayan comprado o me dan una posibilidad como estamos hablando de las eh, tarjetas y tal de los números para que yo pueda eh, tener el juego nuevamente entonces ahí sí que vamos a tener un problema bien grande, os lo, os lo repito Ubisoft me vais a tener que hacer un juego muy muy bueno porque yo sé que el boicot solamente sirve si lo hacemos todos juntos, aquí no vale que sea uno de playstation y el otro sea de kimo y el otro sea de nintendo y el otro sea de pc, no, porque nos afecta a todos, aquí más que nunca es donde los verdaderos videojugadores deberíamos de unirnos para poder decirle a esta gente Oiga, si usted hace esto, aténgase a las consecuencias porque no le pienso comprar ni un solo juego. Y a mí, si me vende usted un juego o si llego yo a comprar un juego, me explica las cosas de cómo va a hacer. ¿Cómo va a ser la compraventa? ¿Qué futuro va a tener? ¿Esto qué va a hacer? ¿Un juego para un día? ¿O va a ser un juego para cuatro años? ¿O va a ser un juego para cinco años? Hombre. Es que están tomando el pelo a la gente. Están robando a la gente. Lo que han hecho ahora mismo. Hasta que no devuelvan dinero. O hagan algo con el tema del dinero. Estáis robando a la gente. Punto y pelota. Esto ya no tiene más discusión. Far Cry 3, señores. Señores, Far Cry 3. Assassin's Creed. No son juegos para ti. Yo creo que también se están intentando deshacer de muchos, pero to todavía sigue sí que sin entrarme en la cabeza. Si fuera una pequeña desarrolladora o alguien que se haya ido a la quiebra totalmente, lo podría entender. Pero lo que no puedo entender es que, alguien, eh, es que una empresa con tantos servidores, con tanto dinero, con tanto dinero, no sea capaz, si son capaces de todos los de Counter Strike, que son dos o tres personas los que están pagando periódicamente por el servidor para que todo el mundo juegue si esos son capaces de hacerlo ¿por qué no el gran Ubisoft? ¿por qué ellos sí y ustedes no? ¿qué vamos a tener que ser nosotros los que paguemos los servidores? señores, eh, lo dicho Ubisoft, cuidadito con lo que vas a decidir al final porque de lo que decidas o lo que ya hayas decidido va a venir las consecuencias, ustedes lo veréis. Pero seguro que muchos no se atreverán a comprar en online. Es que claro, es que si me vienen con estas, yo digo, pues no, no les compro, el juego, lo, lo compro en físico no, tampoco porque lo mismo te viene mañana y te dicen no, ya en los DLC y todo eso tampoco van a salir ¿y qué haces tú? como usuario como dueño del juego si ni siquiera puedes jugarlo ni en físico puedes jugarlo Menudo desastre, menuda cagada como Guardiola. Chico, has dejado como caca, como como dice como dice Michael Vasco, gran abogada, como que agancho el al almagro, vamos, ¿no? Has dejado a la altura del Betún a España, tío. Hey, Pep, let me get a picture, bro. Yo, my, my smoking up. yo. Yo, I Pat. Yo, nah, nah, you might need to see this, bro. Oh my god. Yo, Pat, let me get a you Why are you in off, bro? Let me get a picture, bro. Just let me get a picture. I just want a picture. Bro, I just want a picture, bro. That's it. No, my D. No, bro. That's it. My D, bro. Te sigue un norteamericano. Un afroamericano, digamos, que te está hablando en un perfecto americano que es que lo escuchaba a eh, es que hasta el acento, hasta el acento, que tú no eres un cateto de pueblo que no ha salido de España, que no eres un cateto de, que tú has escuchado a los americanos, que has escuchado a los italianos, que has escuchado a mucha gente, como para que te venga alguien, además Ha jugado con gente de color, Colega, ¿cómo se nota, nota quién gobierna la hada colado esta? ¿Cómo se nota quién gobierna? Que tiene, tiene Barcelona que es. Vamos. Hay gente que hace escala en Barcelona porque no quieren que le roban la cartera. Porque no quieren estar en, un, en medio de una batalla campal como las que se están formando allí. Y a eso sumaré el que te ya, nada más que cuando, te llegue, más que cuando llegas, te van avisando a que eh, ten cuidado con la cartera, ten cuidado con el móvil, ten cuidado con el de entonces la gente que va de tu vista, desde luego, muy cómoda no, para irse a Madrid, que es donde también te pueden robar la cartera, coño. Bueno, total, que Guardiola eh, le hace, se le ha acercado un afroamericano, que se nota a leguas, eh, que él mismo debería de saberlo porque él ha estado en Estados Unidos estado de, y sabe cómo hablan los estadounidenses ha venido uno en, en bicicleta que le ha pedido un selfie el tío se ha ido corriendo el otro se ha ido corriendo como preocupado diciendo, vamos a ver que te, que te estoy pidiendo un selfie el otro se creía que le estaba robando la bicicleta y se la llega a dar y el muchacho le dice estoy pidiendo un selfie Guardiola, has dejado a España como a la altura de la, del betún los, no, nos dejas como gilipollas y como racistas uno, no te está hablando en Senegalés te está hablando en puro americano ni siquiera en inglés ¿eh? que se nota bastante la diferencia entre los ingleses y los americanos los norteamericanos tienen un inglés eh, digamos que Contraen más la frase, tienen otros, tienen otros términos, tienen, usan otras palabras también. Básicamente es el mismo idioma, pero hay mucha diferencia. Y ese hombre te estaba hablando en puro inglés. No es un senegalés que te va a sacar la manta o que te va a robar. No. Le ha dado hasta la bicicleta. Le ha dado hasta la bicicleta, señores. Increíble, vamos, ¿no? pues lo de Guardiola, o ¿no? sea... Vea, de hecho, os dejo hasta el vídeo. Vamos, aquí os dejo el vídeo. Nos vemos en el siguiente programa en Toxic Game Channel. Eh, muy mal, Guardiola. Muy mal, ¿eh? Has dejado a tus paisanos como unos cobardes y como unos, y como unos racistas. Lo siento, chicos si sí, tú, tú podrás explicarte de la manera que quieras pero como las imágenes ya hablan de por sí mismas ya le puedes dar las 3.000 vueltas a la historia que siempre te lo van a recordar recuerda la hemeroteca no solamente está para mí también para ustedes hasta la próxima amigos I hey, Pat, let me get a picture bro! <laughs> Yo! My man smoking us! Yo, I Yo, hey, Pat! Yo, nah nah, you might need to see this bro. Oh my god. <laughs> Yo, Pat, let me get a picture to you. Running, why are you running up, bro? Let me get a picture bro. Just let me get a picture. I just want a picture. Okay. Bro, I just want a picture bro. That's it. Sure. my D, Not bro, that's it. My E, bro. Thank <laughs> you.